No me gusta hablar de mis pecados, hace tiempo que decidí enterrarlo, decidí enmendarme en vez de flagelarme y limpiar bien las huellas que hubiera dejado. Confieso que jugué con el amor, pero mi penitencia ya está cumplida. En el purgatorio de vivir sin amor, es hora ya de dejar las queridas. Pienso que fui joven e inexperto, esto lo va corrigiendo el tiempo. Pero permitidme que sea adelante, que pienso ser joven, que pienso ser joven. Mientras el cuerpo aguante... Confieso que hubo un tiempo en que me creí guapo, además de inteligente y muy entendido, pero a base de leches grabaron en... Que siempre habrá, quizá, alguien más inteligente. Confieso que con tesón construí mi club de personas damnificadas. El caso es que aún mis hijos me hablan. Esa es la prueba fehaciente de que aún un dios me ama. Confieso que fui joven e inexperto. Esto lo va corrigiendo el tiempo. Pero permitidme que os adelante Qué pienso ser joven, qué pienso ser joven, qué pienso ser joven, mientras el cuerpo aguanta, Y rebullo el amor porque lo temo y aún no he aprendido a ponerme a salvar.